Hola, ahí estamos. Amigas, amigues, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, saludarles desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel, como siempre, un placer enorme aquí con mi querida hermana Carlota Reina, que estamos ya comenzando con una segunda etapa dentro de este mes Warhol, mes que estamos llevando a cabo desde eh, mediados, de, mediados finales de noviembre, noviembre del 2022, y que, eh, bueno, hemos transitado en una eh, primera parte compleja, hermosa, muy, muy eh, nutritiva, que ha sido el snapshot 15 minutos de fama, que, eh, bueno, hemos dedicado a analizar a partir de, primeramente, la idea de fragmentos mínimos resueltos que habíamos descubierto, ¿no? En el snapshot duchampiano anterior, hemos empezado a analizar eh, tanto la vida, el obrar, las formulaciones, las operatorias y tanto más, ¿no? El legado de Andy Warhol y que, bueno, esto se ha ido yendo, ¿no? A distintos otros puntos que vamos a, eh, bueno, ir tomando ahora ya en esta... Eh, instancia de Hostnet, en donde vamos a estar residiendo específicamente eh, en esta propuesta eh, y lo vamos a estar haciendo a partir de eh, esta atmósfera guarjoliana que, bueno, ya está eh, atravesando desde hoy la mitad hacia adelante. Carlota, querida hermana de mi corazón, buen día. Buen día, Fabio. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué vamos a estar haciendo en esta atmósfera guarjoliana? ¿Qué va, ¿De qué va a ir esta residencia en estos próximos días? Y bueno, vamos a estar analizando un poco lo de la playlist, qué pasó y de qué nos ha dado, porque la verdad es que nos ha dado muchísimo material para pensar en herramientas. Eh, bueno, en nuestra caja de herramientas que venimos construyendo para la Escuela Virtual de la Bomba de Miel y, pero lo vamos a hacer en un formato muy particular que es a través de nosotros dos estar recibiendo, lo cual va a implicar que vamos a estar eh, operando, formulando y creando eh, desde una noción de nosotros artistas, porque eso también es importante, bueno, aclarar y siempre lo, lo mencionamos, que la bomba de miel está creada por artistas y es una obrar de artistas también, eh. Lo, lo pensamos desde una formulación. Así que cada tanto nos, nos toca volver a hacer estos ejercicios de, de obrar y de, de pensarnos en esta residencia para también a, a través de nuestra propia experiencia entender cuáles son estas experiencias que estamos queriendo crear a través de la fundación y, hace, a través, a, y yendo a este camino la escuela virtual que bueno, todavía no, no no, no sabemos bien qué significa este espacio de escuela, eh, pero que lo, y lo que vamos a estar creando como una obra de artistas. Así que bueno, va a ser, estuvimos haciendo este, este ejercicio en Uruguay, nos sirvió muchísimo para, en ese momento, para pensar lo que era este universo, bomba de miel que estamos construyendo, y en ese universo, eh, en la residencia pasada, Utilizamos muchísimas metodologías de la ciencia ficción que es, eh, que es un lenguaje futurista y pensar, pen, tener la posibilidad de pensar universos paralelos, universos aislados que tienen que, que donde uno puede diseñar y crear todo el conjunto de ecosistemas y organismos que necesitan habitarlo. Entonces estuvimos hablando el aire, cuál era el aire que necesita la bomba de miel, cuáles son las atmósferas que construimos, ¿Cuál es, cómo es la especie humana que habita eh, esta bomba de miel. Así que ese tuvo, bueno, fue, fue un lindo ejercicio que nos dio un montón de desafíos y una linda plataforma para seguir trabajando y pensando, y para seguir eh, en esa noción pensando las atmósferas que estamos atravesando. Estamos haciendo un ciclo, siempre trabajamos con la noción de estos ciclos evolutivos migratorios, con la, con la idea de ir creciendo y expandiendo lo que vamos, mientras vamos atravesando este espiral, que empiece con estos, estas atmósferas con la, eh, residiendo en el obrer de artistas, pero que van teniendo estas distintas dinámicas, que son unas dinámicas un poco más profundas y de trance, con otras dinámicas un poco más eh, similares a un ejercicio más memético, y de estos aprendizajes cortos y rápidos en poco tiempo. Eh, y estamos atravesando esta noción de snapshot, después estaremos yendo a la noción de spam para terminar con la noción de hacker, donde destruimos el planeta de nuevo, el universo, y volvemos a empezar en un nuevo viaje migratorio. Así que bueno, ahora vamos a estar recibiendo en este mes Warhol, eh, Fabio y yo, y vamos a ver qué surge, Fabio. A ver qué nos pasa, ¿no? ¿Qué nos va sucediendo? A mí me ha dejado muy entusiasmado de todo lo que nos ha estado ocurriendo, ¿no? Cómo hemos ido en este tiempo, tanto incluso desde el mes Voice um, hasta hoy, ¿no? Con tanto que ha pasado cuánto que hemos ido eh, pudiendo aprender sobre la fundación y cuánto que hemos podido ir también deconstruyendo ciertos tipos de arquetipos eh, que hacen más a figuras institucionales eh, generadas por agentes de arte eh, y la hemos ido pudiendo ir deconstruyendo a algo que vamos a seguir generando como artistas, ¿no? a uno obrar, a unas operatorias, a unas formulaciones, ¿no? A obrar de artista, operatorias de carrera, formulaciones de profesión. Y eso a mí, bueno, me tiene muy entusiasmado, eh, sobre todo porque el mes Warhol creo que nos ha reforzado mucho esta noción de que un artista puede, está capacitado, tenemos la posibilidad de generar, Formatos, maneras del arte, ¿no? Formatos de obra, maneras del arte y tanto más que pueden estar eh, incluyendo muchísimas cosas que a veces no están dentro de lo más tradicional, pero que nos sirven para poder llevar adelante nuestros discursos y también nuestra misión, ¿no? Nuestra misión en esta bomba de miel, que creo que es lo primero que me encantaría podamos empezar tal vez a revisar, ¿no? Me parece que dentro de, este, de esta instancia, dentro de este Net, dentro de este Habitar, ahora aquí, ¿no? Eh, y hacerlo como residentes durante esta semana que nos queda. Eh, pensar eh, qué vamos a trabajar, me parece que, que implica eh, pensar primeramente qué es lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Eh, que, ¿Cuál es nuestro asunto con esta bomba de miel que, si bien mantiene ¿no? su, su primera noción, ¿no? siempre eh, que podría haber cambiado, pero bueno, no ha cambiado. Eh, nos mantenemos ¿no? sobre cierta cosa que es como empezamos, pero bueno, muchas otras se han modificado, se han ido moviendo, se han ido... Eh, corriendo de lugar, se han ido eh, deconstruyendo, las hemos ido autopercibiendo de otro modo, ¿no? Recordemos que además la bomba de miel empieza eh, en un momento, digamos, de una manera, bueno, incluso con otra persona más, eh, de, de, que, que no es el, el presente en el que estamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que, que va a estar bueno eso, ¿no? Creo que, que nos viene bien, como vos decías, en Uruguay hicimos la, la primera experiencia de PAMQ, que es este espacio de cerebro, ¿no? El espacio cerebral de la bomba de miel, eh, y, y dio muchos resultados, nos permitió adelantar mucho, y también, bueno, Propondría entonces esto, una, una primera revisión de, nuestro, de nuestra misión, de qué es lo que estamos queriendo hacer con la bomba de miel. Una segunda instancia, me parece que estaría bueno ver qué estamos haciendo, qué está pasando, ¿no? a ver qué tipo de relevos podemos hacer, tal vez qué tipo de, de análisis en ese sentido en base a datos concretos podemos establecer, digamos, ¿no? Y a partir de ello, bueno, meternos en el gran asunto que es el que nos toca eh, ya sin piedad, ¿no? que es el de la escuela, o sea, la Escuela de la Bomba de Miel es un, un, un brazo, digamos, no una rama, eh, una proyección de la Fundación que ha venido presentándose ¿no? desde el futuro, ¿no? siempre hemos dicho algo como que la escuela existe en algún futuro y desde allá nos está llamando a llegar hacia ella, ¿no? Eh, y siempre eso durante este año ha sido eh, en enero del 2023, ¿no? O sea, en enero del 2023 íbamos a llegar al momento en que vamos a definir la escuela La Bomba de Miel. Bueno, creo que este panku este ¿no? Este pensar La Bomba de Miel durante esta semana, estaría buenísimo que nos deje en la escuela, no digo que tal vez diseñada, armada y tal, pero bastante más pensada y bastante más establecida y, y tal vez este ya mmm, dada de lo que la tenemos, ¿no? son como estas tres cosas que pienso que podríamos que te Yo lo estoy porque... le, tendríamos que terminar con la caja de herramientas de Warhol que me parece que puede ser como un núcleo aparte pero que también es para revisar todo esto ¿Lo podemos hacer antes o, o incluso después sí justo era lo que iba a decir ahora que era que estas, estas tres partes las, uh -huh. eh, las las desarrollaríamos, te propongo que las desarrollemos eh, simultáneamente con las herramientas. Me parece que sería bueno que vayamos eh, trabajando ¿no? todo esto, tal vez estas tres partes, como un eje un poco más formal, ¿no? como una guía más formal, y que eh, bueno a medida que vayamos trabajándolas, vayamos detectando cuáles son las herramientas que, ...que van apareciendo en relación a lo que hemos estado viendo de Warhol... ...y que ahí las vayamos rescatando, ¿no? Como una especie de aparición eh, intuitiva, perceptiva, ¿no? Dentro del trabajo de, esta, de estas tres grandes asuntos, ¿no? De la misión, la revisión y, eh, bueno, la proyección de la bomba de miel... Eh, ...vamos a estar en la atmósfera warholiana, se supone, ¿no? Que estamos, creo que más que nunca que estamos este, absolutamente viviendo ¿no? la experiencia de, del existir de un modo muy diferente a si respiramos la atmósfera común, estamos respirando una atmósfera guarjoliana desde hace dos semanas y media, y, la, y, y, y realmente creo que nos ha cambiado bastante el modo de percibir todo, ¿no? entonces bueno, creo que, que de ahí, buscando percibir, esa misión de la bomba de miel, en lo que ha estado pasando y lo que va a pasar, van a salir las herramientas. No sé qué opinas, pero me parece que yo como que siento que va por ahí. Dale, vamos a ir a haciendo este ejercicio. Eh, yo tengo más, soy más integral, así que también iré agarrando. Trup, trup, trup. Bueno, nuestras mentes siempre compartidas que arman esta mente que todavía no, <risa> bomba de miel. Que me encanta, me parece que vamos a estar totalmente eh, subsumidos, o no sé cómo se dice, inmersos, perdón, dentro de la atmósfera warholiana, así que esto va a, ir, va a ir saliendo. Y este ejercicio que hicimos de la playlist, o Warhol, me parece que nos ha abierto ocho caminos que, ta, que van a estar todo el tiempo repensando y trabajando en torno a esto, a la misión... Qué viene, qué viene siendo la bomba de miel y qué es lo que queremos hacer. Y sobre todo que este ejercicio lo estamos haciendo público, abierto, porque creeremos, y es nuestra manera de co-crear esta escuela, también a partir de lo que va sucediendo en esta interacción. Y por eso también estos tiempos son, son plazos largos que, que implican todo este ejercicio constante de diálogo y de tratar de eh, bueno, realmente genera esta base amplia, diversa, eh, que permite que, que bueno, que, las, que sea una comunidad, en algunos términos. Me gusta la idea como del sombrero con los papelitos adentro escritos, ¿no? Eh, me gusta como una idea de, de, de ir sacando al azar cuestiones, porque me encantó eso que dijiste de que, de que esta linealidad, ¿no? En esta, en esta visión tuya más este, eh, volumétrica, me, me gusta eso, ¿no? Que, bueno, vayamos tratando todo junto, todo a la vez, pero que eh, tengamos en cuenta en todo caso que sean estos los asuntos, ¿no? Porque son sí. pocos días, finalmente tenemos cuatro días. Entonces, eh, que sean estos los asuntos que tratemos, y que sean estos los asuntos que de algún modo nos lleven a una resolución, que la resolución creo yo que nos surge es la de, eh, bueno, la escuela de arte de la bomba de miel, ¿no? De nuestra escuela de transartistas. Entonces, me parece que está bueno, ¿no? Que lo hagamos volumétrico, me parece buenísimo que tomemos la idea del playlist, que tomemos la idea del random, que tomemos la idea del, del array, la rave ayer estuvo buenísima, realmente no puedo creer en el trance que entré, fue muy loco, hoy estuve revisando un poquito el video, realmente entré en un lindo trance ayer, eh, que mmm, me parece también no nos posibilita, como lo hemos dicho muchas veces, ese viaje, ¿no?, que nos aparta de cierto tipo de estereotipos justamente y nos mete, ¿no?, en un universo de co-creación del todo que, que, bueno, nos puede venir y nos puede ser muy útil esta vez también, ¿no? Así que, bueno, y entre tantas otras cosas, ¿no?, que podemos también utilizar de todas las metodologías que venimos probando ahora ya específicamente sobre, sobre nosotros haciendo esto, ¿no?, de esta experiencia de residir. No es, no es la primera vez que residimos en un punto, porque bueno, ya hubo una experiencia de, en la Bienal de Venecia, ¿no? Eh, donde bueno, estuvimos los dos haciendo una experiencia de residencia virtual, física, eh, en un lugar, ¿no? En Venecia puntualmente, pero creo que esta vez estamos con una, eh, hemos hecho cosas que nos han permitido evolucionar muchísimo nuestra manera de de comprender ¿no? toda esta complejidad de la bomba de miel. Sí, de las posibilidades y la, del, del host, ¿no? Porque todo esto, es medio redundante lo que decir, pero lo estamos siempre vinculando a las residencias, porque también estamos eh, experimentando y atravesando experiencias de residencia, vir, residencias virtuales, pero en distintos eh, estadios o en distintos interfase y en distintos eh, espacios virtuales que estamos tratando de generar, que por ejemplo, algunos tienen que ver con viajes, como el de la Bienal de Venecia y la Documenta, otros tienen que ver con recibir en la obra de un artista, que son estos grandes espacios de atmósfera, y después incorporamos estos espacios más chicos, estos que son como, como unos comprimidos de residencias muy muy intensivas en poco tiempo con estos muy snaps. ¿Qué? Muy snaps. Muy snapshot. <ríe> muy snaps. Y, y bueno, entonces estamos experimentando y atravesando a, a través de nosotros lo que se puede experimentar para después poder compartirlo y expandirlo. Entonces, para nosotros también es mucho transformación personal, grupal y después expansivo. Entonces eso también es como que, bueno, nosotros no salimos de acá ilesos, digo. <risa> y no, todo lo contrario, ¿no? Eso creo que, que eso es lo mejor, porque también siento que en este sentido o, o en esa dirección lo mejor que nos puede pasar es que nos, nos quebremos en muchísimas partes, ¿no? Que nos deconstruyamos en ese sentido, que, se, que, que lo, lo dado no y establecido y que también dentro de la fundación ya se ha estereotipado, ¿no? Tenemos un montón de estereotipos, ayer hablábamos de estos estereotipos incluso de nosotros dos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es lo que ojalá se, se termine de quebrar, si es que todavía no, y que nos permita, bueno, transversalizar y percibir eh, de alguna manera mucho más queer, de alguna manera mucho más migrante eh, de, alguna mucha, de alguna manera, ¿no?, en torno más a ser transartistas, esto que nos toca eh, de ahora en más, ¿no? Claramente, bueno, tenemos todavía por delante un mes, eh, que es el mes dedicado a Sofical, y que seguro va a terminar de, eh, de darnos el toque, ¿no? O sea, también a Warhol lo vamos a a transitar todavía en el intermedio que va hacia Sofical, ¿no? En ese intermedio que va a ser el spam. Eh, así que de Warhol nos va a quedar todavía una partecita más. Nos que... convertiremos en virus. Sí, ¿no? Vamos a virus, ver. Virus Entonces esto es una primera, una primera acercación del PAMQ, que creo que, bueno, vamos a ver, a ver si el próximo... El, el próximo mes dedicado a Sofical, ¿no? Ya eh, lo vamos a compartir con otras personas o lo vamos a dedicar también a hacerlo como interno de la bomba de miel. Bueno, ya veremos, todavía no lo sabemos, pero eh, eh, nada, por ahora esto, ¿no? Bueno, a ver, ¿te parece que arranquemos con alguna cosa así concreta? No se te escucha. ¿Por dónde te gustaría arrancar? A mí me gustaría arrancar sobre esto que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Y lo traigo porque empezamos hoy justo este, la transmisión, siempre antes de empezar a transmitir, estamos eh, Charrando un ratito vocalizando. antes. ¿Eh? Vocalizando. Sí, vocalizando, preparándonos un ratito antes, y mientras tanto estamos charlando de cosas. Y hoy estuvimos charlando de algo que nos viene siendo muy interesante durante el último tiempo, que son las devoluciones que ustedes nos hacen, ¿no? Devoluciones que nosotros agradecemos mucho y que volvemos a pedirles que nos las hagan, las necesitamos, ¿no? Necesitamos de ustedes y de sus opiniones. Eh, nosotros somos, en ese sentido, muy cautelosos, muy precavidos, eh, no vamos a hacer con esas devoluciones ninguna cosa, ¿no? Eh, así que pueden tener la confianza de eh, que no vamos a hacer nada malo. Eh, opinen, opinen sobre nuestro trabajo, díganos qué les parece y tal, porque nos sirve muchísimo. En este último tiempo, bueno, hemos estado recibiendo algunas devoluciones que hacen específicamente al hecho de que, bueno, las personas ven nuestro trabajo como muy útil lo ven específicamente así artistas que eh, de estos, estas propuestas MES eh, van sacando muchas herramientas para eh, seguir puliendo, afinando, mejorando sus maneras de producir arte, sus maneras de llevar adelante los procesos, sus performance incluso en los mercados, en los sistemas. Y todo eso eh, lo vamos viendo, ¿no?, a partir de varias devoluciones que se nos van haciendo constantemente eh, y que una de las cosas que, por ejemplo, nos dicen es que, bueno, funcionamos muy bien como dupla, que esa dupla, ¿no?, que hacemos funciona muy bien también a modo de podcast, que funciona este tipo de materiales eh, como algo que escuchan pero que no ven. Eh, que lo dejan eh, como la vieja radio, ¿no? hoy entendido como también podcast, eh, lo dejan sonando, lo dejan correr, ¿no? nos dejan hablando, mientras que van haciendo otras cosas. Entonces, bueno, estábamos pensando esto de que tal vez tenemos que eh, tener en cuenta y empezar a eh, analizar eh, nuestro trabajo en la bomba de miel desde el lugar de esa recepción, ¿no? De eso que nos está pasando con muchas personas que están de este modo compartiendo con nosotros, de este modo generando un, un feedback, ¿no? Eh, bueno, no sé, eh, me, me... Sí, sobre todo que siempre viste que hablábamos de ser el mientras, porque cuando estamos pensando, un poco tiene que ver con la, también la noción de lo que estamos construyendo entre todos y estas evoluciones, con lo que pensamos de los transartistas. En el sentido de que, por ahí no están dentro del sistema del arte, entonces no tienen una... Pueden o no ser profesionales o no, eso es indistinto, pero están construyendo o haciendo mientras van transversalizando sus producciones creativas, que en algún momento van a poder ver todo, reunirlo y entender lo que estuvo sucediendo. Entonces creo que también esa forma de crear y hacer arte, es muy también, podría ser muy posible para nosotros también entendernos de esa manera y ser ese mientras y esa cotidianeidad con Sí, ahí eh, me parece... Me parece... Sí, perdón, perdón, perdón, no sé si te corte No, no, no estoy, estoy dialogando acá con las otras mientras. <risa> ok, ok, ok. No, no, no. Eh, pensaba, ¿no?, en esto de que, de que mmm, tal vez esta es una, incluso una primera herramienta guarjoliana, ¿no? La noción de que uno hace eh, muchas cosas que nos implican o nos implica la vida, no muchas cosas que, que no solamente están relacionadas con el trabajo, que por ahí es lo más este, fácil ¿no? de entender, pero bueno, cosas como esto que te está pasando en este momento a vos, ¿no? La familia, la maternidad, eh, bueno, nosotros hemos analizado muchas veces eso también en los orígenes de la, de la Fundación, y hemos analizado muchas veces también en nuestra misión el hecho de acompañar a artistas que no se dedican al 100% al arte eh, y que tampoco dedican en ese sentido, de a, a, a, no se dedican a tener una jornada laboral en artes como podría ser en cualquier otro tipo de profesión o cualquier otro tipo de empleo o de dedicación, digamos, ¿no? Personas que no no se dedican ocho horas a estar sí o sí en un taller produciendo arte, ¿no? No son los artistas que nosotros pensamos dentro de esta idea de transartistas que estamos tratando de acompañar desde la fundación, sino que a los artistas que estamos tratando de acompañar desde la fundación son artistas que hacen muchas cosas, que tienen muchas actividades, que tienen días muy complejos, que no tienen por lo general además posibilidad de armar agendas estrictas y que en eso ¿no? eh, se van generando transversalizaciones de distinto tipo que eh, es donde a veces se fijan los, los, lo, lo excepcional de ese día ¿no? Tal vez el día de un artista en, el, en términos de transartistas, como lo entendemos en la bomba de miel, y que son los artistas que nos interesan, porque además somos nosotros esos artistas, ¿no? Tanto vos, Carlos, yo, ¿no? Somos esos artistas. Y también los artistas con los que trabajamos, ¿no? Dentro de Bien. la bomba de miel, ¿no? Eh, con quienes hemos venido compartiendo cosas, eh, con quienes venimos trabajando, son artistas... Que tienen estas características, ¿no? No se dedican profesionalmente, por ejemplo, a, un, a llevar adelante una jornada de ocho horas, de seis ocho horas de trabajo en las que nada los desconcentra y solamente eh, eh, todo el tiempo, la cabeza, la energía, el corazón, el espíritu están puestas están puesta sobre un proceso de arte, ¿no? Sobre todo yo no. insistiría que son, sí. eh, hay distintas maneras de producir, formas de producción y que sí. la forma de producción que tiene que ver con el sistema institucional del arte, por lo general está, está vinculada a un sistema como unas galerías, que tienen sus exigencias, tienen su ritmo, que tienen que estar produciendo un cierta, una cierta cantidad de obras para estar al, al día, lo que tiene que ver con las curadurías, lo que tiene que ver con esos procesos. Los transartistas quizás están produciendo arte constantemente, que no estará legitimado de esa manera o se define de otra manera, y que, pero que sin embargo eh, lo, lo están haciendo con esta conciencia, pero que quizás el camino es más largo, el camino es más in, incierto, entonces, y no está dentro de un sistema que lo esté eh, dando el ritmo, entonces que por ahí aparece una gran, un gran tema que para mí que es de los, los transartistas, que es la desmotivación y la desilusión, y el, y el olvidarse por qué uno quería ser artista, y, en, y creo que ahí es algo que desde la bomba de miel podemos generar como sistema donde por lo menos se visibilicen estas maneras de producir y que puedan ser parte de un sistema, y tiene que ver con un poco lo que veíamos con Andy Warhol, ¿no? Un Andy Warhol que hizo un montón de formas eh, de obrares, y que todavía no, no, son, no, no han sido reconocidos, pero que bueno, ¿cuáles fueron las herramientas que hizo Warhol para que por lo menos después de su muerte se pueden seguir analizando, y teniendo, y tiene que ver con lo que uno va dejando y registrando y trabajando a partir eh, sobre todo hay una conciencia para mí que me gustó mucho de Warhol y que yo creo que nosotros trabajamos mucho y que lo tenemos que terminar de, de trabajar con el tema de los transartistas que es hacer público lo que uno está construyendo y en el sistema en el que uno esté sí. es con una, una, mi radio es terrible con, si se escucha el fondo mil disculpas Seguir, seguir. Eh, bueno, pensaba en esto, ¿no? Lo que es publicar, por ejemplo La acción constante en Instagram De publicar y, y postear Y hacer visible Ciertas cuestiones Sí Estaba pensando Sí, adelante, seguí, por favor, por favor No, ahí estoy, estoy estoy, estoy. Bueno, eso que... Que pensaba en esta noción de publicar, como noción de más ampliada de, la, de cuestión de archivar, gestionar, coleccionar, eh, escribir, bueno, todas estas acciones que, que, que van, dan, van dando base, y documentando, y generando experiencias, sensaciones, y compartiendo la vida, en esta noción de artista, hacia otros. Entonces, es muy importante el boca en boca, es muy importante la presencia en las comunidades donde uno quiere estar, y en esta noción de esta performance un poco más, porque yo creo que estos transartistas, muchos trabajan con la noción de la performance expandida, que es la performance cotidiana, la performance eh, infiltrada en sistemas que, que no, no, no necesariamente son del arte, pero que si eso no se publica, no sé, no sé, no sé, no, no es la pala, no sé cómo voy a decirlo, pero no tiene como esa inmersión dentro de una noción y conciencia y de artista, y bueno, se va a diluir, es donde ahí nos, nos perdemos. Bueno, ahí yo creo que hay algo que está interesantísimo, que es eh, pensar que todo esto parte también de ser realistas, ¿no? Hay, hay, hay una descripción de la realidad para un transartista que tiene que ver con un, un día cargado de cosas que se repite constantemente de una manera casi idéntica durante todos los 365 días del año y tal vez durante todos los años de su vida. ¿no? En esto siempre también lo decimos, bueno, la realidad de un transartista es que estudia arte, eh, se... se Capacita, sea el tipo de arte que sea, ¿no? Estudia o se relaciona con el arte de alguna manera académica, entiende, aprende, ¿no? Y, y, y de, alguna, de alguna forma se capacita para, para vehiculizar una sensibilidad y transformarle en algo, ¿no? En algún elemento, objeto de arte, ¿no? Objeto estético. Que puede ser la música, puede ser la arquitectura, puede ser el cine, puede ser la danza. No necesariamente hablamos específicamente de las artes plásticas. También, además, ¿no? Las artes plásticas, las visuales, etcétera. El tema está en que que eso, claro, claramente siempre nos dice y nos sigue insistiendo de que, bueno, hace falta una dedicación, eh, bueno, muchas veces full time, no dicho de, con ese titulito, esas palabras, eh, que son más de otros ámbitos empresariales o de otros ámbitos de trabajo, con una dedicación full time a, a, para poder producir arte y para poder ser artistas, ¿no? Bueno, eso tal vez muchos transartistas desde el momento en que obtienen el título eh, de la facultad donde estudiaron, sea lo que sea que estudiaron, de ahí en adelante, eso no, no es más que eh, algo que escucharon y algo que les encantaría suceda, pero que nunca sucedió desde el primer día en que salieron de la facultad, o sea, salieron de, de la facultad donde se formaron y de, desde ese primer día estuvieron llenos eh, de cosas en su día a día que no les permitieron nunca, ni les van a permitir nunca, seguramente, ¿no? y esto tendrá que ver con maneras de vivir, formas de creer, formas de creer, crear, eh, no sé, idiosincrasias, política, muchas cosas, ¿no? También, bueno, necesidades eh, económicas o necesidades de desarrollo personal, eh, ansiedades con el tiempo, ansiedades con los tiempos de desarrollo de uno, capacidades de bancarse, sacrificios o no, bueno, tantas cosas que hacen a esto, ¿no? O sea, pero lo, lo que es claro es que hay, hay un cierto tipo de artista que desde que se recibe en adelante no va a poder nunca tener ese, ese tiempo de ocho horas dedicadas en un taller para poder hacer arte y que eso se lo represente una galería de arte y que esa galería eh, lo lleve a cierta legitimidad para que luego un curador lo elija y haga una gran muestra en un museo y esto le dé un primer premio y una beca de viaje y una residencia en el exterior y una participación en un libro de arte gordo, etcétera, etcétera, digamos. ¿no? O sea, todo lo que nos enseñan le pasa a los artistas. Bueno, si no tenés ocho horas dedicadas todos los días en un estudio, en un taller, parecería, según indica el sistema y el mercado del arte, que no te va a pasar, ¿no? Entonces, hay una gran frustración, como bien decías vos, ¿no? Respecto a todo esto, que la podemos manejar de manera negativa y decir, bueno, la dejamos eh, como una eh, razón para no hacer nunca más nada, o la podemos transformar, ¿no? como decía Mark Fisher, en aquellos eh, textos tan maravillosos ¿no? de el, los fantasmas de, de mi vida, ¿no? en aquel libro que hemos citado en estos meses, eh, en algunas ocasiones, ¿no? en aquel libro que decía, bueno, transformemos lo negativo en positivo, ¿no? como por ejemplo, cierto tipo de frustraciones y las hagamos productivas, ¿no? las transformemos en algo que sea base material, energía, para generar cosas, ¿no? Yo me quedo pensando entonces en todo esto, en, en relación a lo que decís, también en eh, la situación de ser realistas. Esto, nos guste o no, porque, bueno, puede que, que, que sería mejor de otra forma, pero nos guste o no, esto es lo que nosotros venimos viendo en nuestra experiencia tanto en la bomba de miel como antes, ¿no? En nuestras otras experiencias de campos, de trabajo en el arte, en la arquitectura, en la ciudad, en eh, trabajo con la gente, ¿no? Trabajo con las personas, con profesionales y demás. Esto es algo que se da de una forma eh, común. Eh, que está en lo cotidiano eh, establecido, es decir, es algo que no tiene, eh, no, no presenta dudas y que se sigue, se continúa como normalizado, ¿no? Eh, y eso nos permite también, en un punto, eh, generarnos una descripción de la realidad, ¿no? Bueno, ¿cuál es la realidad de un transartista? La realidad de un transartista es la de una persona que se formó para estar ocho horas en un taller haciendo arte y tener éxito, pero que no ha podido desde el primer día que recibió el título en adelante, no ha podido nunca hacerlo y no va a poder hacerlo, por lo menos por, eh, en base a lo que vemos del mundo hoy, no lo va a poder hacer nunca. Entonces, tenemos a una persona con capacidades creativas, con formación para llevarlas a cabo, con eh, capacitación incluso, no para que además de llevarlas a cabo, optimizarlas eh, de la mejor manera, no para que lleguen a ser realmente importantes en términos de, por ejemplo, la responsabilidad social que tenemos, ayudar a las personas, pero no lo van a poder hacer nunca. ¿no? ¿Por qué? Porque van a estar esperando eh, tener un taller a donde ir ocho horas a trabajar todos los días y que eso les permita ese desarrollo. ¿no? Eso no va a suceder, porque vemos que la realidad nos está indicando eso, los transartistas no tienen esa posibilidad, pero sí tienen la capacidad de hacer arte, son artistas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿no? Bueno, yo creo que acá vuelve a aparecer también la idea del fragmento mínimo resuelto, que es esta noción, ¿no? como bien decías vos, bueno, en algún momento... Esto se transversaliza, ¿no? Bueno, lo común de nuestros días es una cantidad de actividades X que no nos dejan en ningún momento hacer arte. Bueno, tenemos que relevar algunas cosas que transversalmente a todo eso estemos haciendo, ¿no? A lo común de nuestros días a día, relevarlas como algo excepcional de eso común y transformarlo en algún fragmento mínimo resuelto que sea arte. Pero, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, poniéndolo en conocimiento de otros Es fundamental ponerlo en conocimiento de otros Es fundamental que a eso Que vamos detectando Excepcional de nuestro día a día Y que puede ser denominado ¿no? Como fragmento mínimo resuelto En la medida en que nosotros como artistas Tengamos ganas de hacer ese señalamiento ¿no? Volvemos a Duchamp Y a toda esa idea ¿no? También del ready made En la medida en que nosotros tengamos deseos de generar arte, de cualquier forma, ¿no? Hacer arte igual como decíamos en alguna época. De cualquier manera, pues, bueno, esa es una manera. Y tal vez sea la manera realista que tenemos hoy los transartistas de generar arte, ¿no? Tal vez sea y en... La verdad es que hablábamos de este fragmento mínimo resuelto que es ese deseo contenido que en vez de estar postergado es el deseo posible trabajado en ese momento, en vez de diseñar el cohete para nunca verlo volar, el cohete diseñado y percibido, aunque sea en, un, en su fragmento mínimo, pero resuelto en ese mismo lugar. Entonces también va permitiendo eh, hacer consciente el ejercicio del arte, porque en este ejercicio de desplazamiento de en algún día yo podré, o cuando logre este objetivo voy a poder terminar mi taller, lo estamos haciendo más exagerado, pero como para que se entienda, eh, creo que ahí se pierden muchísimas cosas, porque en ese camino de desplazamiento entra la desilusión, entra el resentimiento, entran en un montón de, de condiciones y, y aspectos eh, humanos que después no nos permiten desarrollar desarrollarnos creativamente porque a poco vamos opacando esa posibilidad creativa. Eh, y, y esto quería como rescatar, para mí en, en, las, en esto que generar ese fragmento mínimo resuelto es importante eh, poder eh, trabajar la conciencia del artista. Uno es artista estando en sistemas que no lo sean. Por ejemplo, un empleo de ocho horas administrativo. Uno sigue siendo ese artista en ese espacio. El, el tema es, si definimos que puede, puede ser ese espacio, nuestro espacio fr frustrante según Fisher, puede potenciarse y transformarse en un espacio creativo. Y, y para nosotros, desde la bomba de miel qué interesante y cuánto pueden aportar a la humanidad artistas en esos espacios, dándolos a conocer, mostrando los procesos internos, y mostrando todo lo que el arte puede generar en términos de transformación social, y en términos también de eh, exponer lo que está sucediendo en una época, en un contexto, eh, y, y etcétera. Y en eso, bueno, con Andy Warhol aprendimos un montón. Él, en todos los ambientes que estuvo, él tuvo su conciencia de que él era el productor, el que estaba estableciendo un poco las reglas de juego. Siendo hasta siendo modelo, pero él, él se apropió. Él, él tuvo este, esta conciencia de saber quién es el que estaba haciendo eso. Entonces, él generó esos recursos la gente sabía que era Andy Warhol el que estaba proponiendo estas condiciones para hacer cine, para hacer entrevistas, para hacer revistas, también tiene que ver con una actitud, a eso quiero tratar de rescatar, ¿no? Una actitud consciente y reflexiva y de responsabilidad sobre ese lugar que uno quiere ocupar como artista expuesto en estos mundos. Que es muy distinto decirlo, bueno, no, por ejemplo en mi caso, en mis mundos de urbanísticos. Es muy distinto de decir yo soy urbanista y estoy trabajando en este entorno urbano o yo soy artista y estoy trabajando en este entorno urbano. Son dos potencialidades y dos maneras de, de trabajo y de herramientas y de respuestas totalmente diversas, divergentes, pero complementarias sin a, ni hablar, porque también uno puede ser las dos cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que aparecer... Eh, que es muy difícil, pero que ah, tiene que aparecer públicamente, eso dicho, eh, señalado, para que, bueno, también pueda ser objeto de arte. Por ejemplo, en, en materia de transformación social, otro ejercicio podría ser, participo de estos sistemas, pero después vuelvo a mi casa y en un mínimo momento, o en un taller, armo, ar, genero una obra, un señalamiento, un texto, una marca, algo que da cuenta de aquello, digamos. Son, son distintos procesos también, pero que se podrían pensar. Sí, estoy ahí anotando, porque me parece que esto está bueno también específicamente, si hay muy concreto sobre qué proponer a nuestros eh, artistas en, en, en la Escuela de la Bomba de Miel, ¿no? me parece que está bueno poder proponerles este tipo de, eh, de, de racionalización de la cuestión, no. Primero que nada creo eh, bueno proponer una, una descripción que es la nuestra claramente, no, eh, de la realidad en torno a esta bueno imposibilidad eh, dada por distintas razones, estoy tomando nota mientras que estoy hablando, perdón que, que voy más lento, eh, eh, por distintas razones de eh, dedicar eh, una jornada entera todos los días, todos los años, ¿no? Eh, a, a, a la producción estereotipada también ¿no? de, de arte. O sea, lo primero que creo que tendríamos que proponerles es esto, ¿no? Decirles, bueno, nosotros eh, estamos trabajando con artistas que, que viven esta situación, ¿no? Estamos trabajando con artistas que se han formado y que están capacitados y que están absolutamente este, muy bien profesionalizados, ¿no? O, o mínimamente dados como profesionistas potenciales en torno a desarrollarse en los sistemas y mercados del arte, pero que no encuentran ni van a encontrar por distintas razones, porque muchas veces eso solo se... Quiero subrayar esto de distintas razones, ¿no? Porque muchas veces se, se, también se estereotipa solo en torno a lo económico, ¿no? Bueno, bueno no, no, no puedo cubrir mis necesidades básicas hasta que tenga éxito con el arte, entonces tengo que ir a trabajar de otra cosa y no me queda tiempo, ¿no? Otro de los estereotipos es la maternidad. Bueno, eh, no, eh, voy a ser mamá, voy a ser papá, y desde ahí en adelante no tengo ya tiempo para dedicarme ¿no? a esas ocho horas en el arte porque eso no genera eh, economía, y se, se cruza ¿no? con lo económico, y eh, no, bueno, evidentemente no puedo sostener, mantener, darle bienestar a mi familia Pero más allá de eso, que creo que son los, los arquetipos más fuertes no Hay muchísimas otras razones no Hay infinita cantidad de razones, como lo veíamos en el caso de Warhol También, por ejemplo, en relación a la familia no Muchas veces, eh, teniendo todos los recursos económicos, de tiempo, de lugar eh, de, de, no sé, de, de calidad de solo, ¿no? De, de, que no te, de, de una persona que no tiene compromisos con otras personas eh, Y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Teniendo todo eso, a, a veces, eh, por ejemplo, la familia ve mal que una persona se dedique al arte no O a veces también se ve eh, por aspectos machistas, ¿no? Bueno, algunas, algunos hombres, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces en la historia también del arte, que no se han dedicado primeramente al arte o lo han hecho en secreto porque está considerado como algo un poco menos masculino, digamos, ¿no? Un poco más femenino, por decirlo de algún modo. O, bueno, tantas, tantas razones, porque así podemos enumerar infinitas razones. Es decir... Sí. Eh, esa descripción primero me parece que estaría bueno, no sé qué opinas, pero como, bueno, a ver, ¿sobre qué eh, campo estamos trabajando, no? ¿Cuál es nuestro campo de acción sí, o sea, en un espacio de ejercicio crítico sobre la posición de uno y sus sistemas alrededor para entender qué es lo que le está sucediendo y dónde se quiere posicionar, me parece que son, es un ejercicio muy potente. Porque, esto de, a los trans artistas tienen que crear su propio sistema. Ese es el tema. Eh, necesitan mucha autonomía y autogestión. Y en esto hay que darle herramientas, que esto es lo que me encantó de atravesar Andy Warhol, que por lo menos a mí me vinieron de 10, o no, quizás lo hacía más intuitivamente, pero que me parece que termina como de caerme la ficha, de que si uno no hace su eslabón de procesos autogestivos, para la creación del sistema, que le permita a uno eh, definirse como artista, digo, en estos procesos donde los artistas no están dentro de una galería, o dentro de un proceso de coleccionismo, etcétera, etcétera, etcétera. A estos artistas, si no tienen esa conciencia de, por ejemplo, tener análisis, hacer su propia revisión crítica, entender hacia dónde está yendo, cuál es el sistema que está generando, qué es lo que está proponiendo y, y teniendo como devoluciones. De y en este ejercicio de crecimiento personal como artista, si eso no lo, lo puede visualizar, muy difícilmente, bueno, se va a caer en el camino, se va a desilusionar muy rápido. Claro, por eso yo creo, ¿no? E insisto, me parece que está buenísimo esto porque es donde, donde mejor se comprende por qué el artista que entre en nuestra escuela, tiene que tener muy claro cuál es su perfil. Tiene que entender de qué se trata esto de ser un transartista, ¿no? Y tiene que entender que eh, nuestro... bueno, me, digo, ¿no? Como lo tenemos hasta ahora más o menos olfateado, tal vez esto va a ir cambiando, no lo sé, es lo que estamos tratando de ver, ¿no? Pero nuestra primera sí. misión... Ha, sido, ha estado orientada justamente a esto, ¿no? Artistas que tienen fragmentos muy pequeños de tiempo en el día para subrayar alguna cosa que están haciendo como posible gesto de arte, como posible obra de arte, como posible obrar de artista, pero no mucho más, digamos, ¿no? O sea, es, es solo eso, ¿no? Un, Dentro de una vida de 24 horas totalmente llenas de actividad, en algún momento transversal donde el destino se distrajo, ¿no? por decirlo de algún modo, ¿no? durantesco donde su destino se distrajo de ese día así todos los días, ¿no? En ese momento, en ese momentito, arte, ¿no? En ese momentito, obra. Pero tiene, como bien decías vos, que estar llevado a cabo con la conciencia de que todos los días encaro mi día que no tiene nada de estereotipo de arte, lo encaro como artista, para que en el momento en que tengo un, un, un brillito, un, un agujerito de luz, clavo arte, hago arte, produzco arte. Snapshot, ¿no? Fragmento mínimo resuelto. Tiene eso... Eh, valor como arte En ese mismo momento Bueno, para uno sí Pero no en, tor en torno a obra O u obrar Porque es de uno, es más, es más Es muy probable que solo uno Sí, se pero acá Ay. quiero abrir Una puerta más Que um, voy a una, una transversal Y ya vuelvo sí El, Por eso también Esta noción de escuela Que quizás no, no, no sé Esta noción de, tra de trabajo de una institución, para mí también tiene que ver con esto de eh, entendernos en, en una comunidad y entre muchos, que estamos produciendo de una manera, y entre nosotros nos legitimamos también en ese proceso. Entonces, esa es otra dimensión nuestra, que también es porque nos parece importante, y qué es lo que estamos trabajando y tratando de entender, cómo hacer que, por ejemplo, porque empezaste diciendo que nos entienden como radio y que funcionamos mucho como radio y que me parece súper interesante porque es un lugar, me parece que es como la metodología de enseñanza que podría haber, ¿no? es un podcast, una radio, en el mientras de, están haciendo cosas. Por ejemplo, puede ser como una metodología de, de estudio. Pero el tema es, ¿cómo vamos a hacer para reconocernos y vincularnos y entender esta comunidad que, se, que, que trabaja de esta manera el arte. Porque si esa comunidad no existe y ente, no la institucionalizamos, tampoco va a poder formar parte del sistema del arte. Ese es el gran tema, ¿no? Bueno, pero creo que es, es un paso posterior, ¿no? Sí. O sea, ¿qué, qué es? Una vez que nosotros, dentro de nuestra cotidianidad, un artista. En esos momentos mínimos donde podemos hacer algo chiquitito, en un minuto, en diez minutos, ¿no? Un fragmento mínimo resuelto, eso en el, en el mientras solamente lo sabemos nosotros. A eso hay que sacarlo a algún lugar, de alguna manera. Yo de repente estoy en mi día absolutamente alienado con todas mis actividades. Que dicho de paso, esto no necesariamente es algo estamos nombrando como negativo porque podemos tener días alienados siendo muy felices porque hemos elegido cosas muy maravillosas no como mucha gente lo tiene pero eso no quita que sean días que no nos permiten hacer ocho horas de taller en, eh, en, en nuestro estudio y haciendo arte para la galería digamos ¿no? lo que lo que está pasando es que estamos ocho horas doce 24 horas dedicado a otras cosas que no están dentro del estereotipo de qué es el arte, de qué hace un artista, de qué produce, de cómo se lleva adelante una carrera de profesión. Entonces, en esos momentos en que tenemos una luz, un claro, donde podemos hacer algo, no sé, saco una foto a un árbol, por la razón que sea, eh, junto dos piedras al lado de una rama, en, en el piso, en la vereda. Uh, tantas cosas, ¿no? Simples, absolutamente simples, porque son en un segundo, el único segundo que nos quedó libre. En ese momento nuestra creatividad resuelve algo excepcional para nuestro cotidiano normalizado, ¿no? Para lo normal absolutamente de ese estándar, ¿no? Que te llevamos en el día a día. Eh, ese día a día así establecido Produce algo excepcional, digamos Cualquier cosa, no lo que sea Una pequeña cosa excepcional A esto lo tenemos que compartir Para poder hacerlo arte Si no lo compartimos, si quieren nosotros solos O si quieren las personas que pasan por la vereda Y ven dos piedras a, al lado de una rama no tiene ningún sentido en términos del arte como institución. Después ustedes me quieren decir, ¿no? O nos queremos poner a pensar que el arte va mucho más allá de todo y que tal vez, ¿no? Una persona pasa por ahí, se sensibiliza y eso es más arte que la Gioconda. Bueno, pero estamos hablando de institucionalizarlo, ¿no? Estamos hablando del arte en una extrema eh, abstracción como esa, ¿no? Para institucionalizarlo, entonces, lo vamos a sacar del gesto que hemos logrado en el claro de nuestro cotidiano alienado, lo vamos a sacar y lo vamos a mostrar. ¿Dónde lo vamos a mostrar? Y ahí viene esto que, que estás diciendo, ¿no? En una comunidad que registre este tipo de cosas, las valores y las legitime como arte. ¿Dónde están estas comunidades? ¿Cuáles son estas comunidades? Bueno, hay otra cosa que vos dijiste, la autogestión de comunidades, ¿no? La autogestión, la autocreación, la autodetección, la autodeterminación, etcétera, de comunidades. en general de todo eso sería la autopercepción en una comunidad de artistas transversales que hacen este tipo de cosas, ¿no? De ahí el concepto que me encanta de la Factory de Warhol, porque como, como espacio que era el espacio de libertad máxima de estos artistas, estando ahí, compartiendo, viviendo, identificándose, eh, entendiéndose como, una, como un conjunto, pero con esta idea de la fábrica, ¿no? Eso es una fábrica para Andy Warhol, era, esa era su fábrica, ese era su sistema de producción. Y porque él sabía que ahí también estaban los que lo estaban eh, valorando, acompañando, entendiendo lo que estaba haciendo. Obviamente que no todos y todas las diferencias, pero digamos, en, en una cierta eh, utopía o, o idea, es Un poco la, me, me retomo ese ejercicio de la Factory como herramienta también transartista. Que me parece buenísimo porque además pienso ¿no? que muchas veces también cuando uno lee las, las o escucha ¿no? eh, acerca de las biografías de las personas que estuvieron en la factory, muchas también cuentan cosas que eran autogestivas de ellos y no de Warhol. ¿no? Uh -huh. Porque Warhol inició algo que después... Eh, que inmediatamente, ¿no? se transformó en una comunidad, una comunidad de activismo absolutamente diverso y que ese activismo diverso se iba ge generando, regenerando, alimentando, creciendo y tal, casi como una bola de nieve, digamos, ¿no? O sea, era, era una cosa que llevaba a la otra, la otra, la otra, la otra, la otra y esto no había hecho eh, generó ese sistema de producción, como bien decís vos, que aparte me encanta, ¿no? La idea de que esto era un sistema de producción de arte, ¿no? Ahora, pienso también, ¿no? Cómo arranca un transartista después de que, y vamos otra vez con estos pasos, ¿no? Después de que se da cuenta de que ha sido formado, capacitado y que está absolutamente... Eh, listo para el éxito en el mundo del arte en la medida en que se dedique 8 a 10 horas todos los días trabajando en un taller o en un estudio haciendo lobby en todas las exposiciones inauguraciones, vernissage eh, participando, dando likes, eh, comentarios y tanto más en todo este perfil que haya de artistas, de museos, de galerías, de coleccionista y tal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, 8 a 10 horas dedicadas completamente a todo ese trabajo, ¿no? O sea, está, ha sido formado académicamente para tener éxito en la medida en que se dedique de esa manera a llevar adelante una carrera, que esas sean sus operatorias de carrera. Ahora, entonces, el primer paso es, el transartista tiene que entender que ha sido formado para que todo eso suceda y tener éxito a partir de ese camino, pero que no puede, por su realidad, la que fuere, no puede llevar ese camino, no puede desarrollar esas operatorias de carrera, porque no tiene esa capacidad de ocho horas para estar adentro de un taller dedicándose a todo eso, que además digo ocho a diez porque la, la, la realidad que estos artistas que se dedican a, de carrera, no en base a este formato, estas esta forma de, de operatorias, eh, las ocho horas son para hacer cosas en el taller, pero después vienen cuatro o cinco más que son las del lobby, ¿no? que son las de todo el día de todos los días, porque cuando no hay una inauguración de una muestra, hay una presentación de un libro, hay un cumpleaños de alguien, está la apertura de una galería, está la eh, recepción de un artista o de alguien que vino de otro lado, está eh, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, lo que tenemos es, una realidad ¿no? De, eh, de que estas operatorias de carrera estereotipadas nos implican las 24 horas del día. ¿no? Entonces, un transartista lo primero que tiene que comprender es esto, ha sido formado para dedicarse 24 horas al día al arte y de esa manera tener éxito. Por lo tanto, si no se dedica las 24 horas al arte, no va a tener éxito, ¿no? O sea, sería como una, una cuestión un poco este de, de, de esa lógica, ¿no? Entonces, este transartista lo que va a hacer es dedicarse a su vida que no va a ser esa, dedicarse a su vida que va a estar llena de otras cosas, ¿no? De otros trabajos, de familia, de hijos, de llevar y traer... Este, a los chicos a un montón de lugares, de hacer un montón de otras actividades, de tener actividades, de salir a correr, de ir al médico, de ir... Bueno, todas las cosas que en las operatorias de carrera de los artistas no están consideradas nunca, ¿no? Una vida común, estereotipada en lo común, ¿no? Bueno, en esos momentos, dentro de esas vidas comunes, un snapshot, ¿no? En algún momento determina algo como, como obra, como como algo que pasó y lo va a compartir, lo va a rescatar de alguna forma con un, un, un audio, una fotografía, un pequeño eh, dibujo, un pequeño gráfico, una, lo que sea, ¿no? Lo va a rescatar. El tema, para poder rescatarlo, hay que también formarse, es como que hay que desconstruirse en las, claro. en las formas de producción porque no, no van a ser los mismos resultados creativos que alguien que se dedica ocho horas a investigar sobre una situación. El nivel de, de profundidad que puede llegar alguien que está ocho horas sobre una misma situación va a ser distinta a la, a la producción que puede generar otra claro. persona en otro momento, digamos. Por eso el artista, el artista transversal no es un artista plástico, ¿no? Porque uh -huh. está más relacionado en todo caso con el arte de la performance, que la performance, la, la gran discusión y que sigue siendo, ¿no? Sigue estando, es que la performance no es un, como el videoarte también, ¿no? No es una, una, una bellas artes, no es un arte plástica, la performance está más, está, es una transversalidad entre la plástica y el teatro, entre la plástica y el teatro danza, etcétera, ¿no? como el videoarte es una transversalidad entre las artes visuales, las artes plásticas y el cine, y el videoarte, etcétera, ¿no? El transartista es una transversalidad, o sea, es una transversalidad entre el artista formado de carrera, ¿no? El artista plástico formado de carrera, y una persona común cualquiera, que no es artista ni tiene ni por cerca... Ni la necesidad, ni la capacidad, ni la formación, ni nada respecto al arte. Eso sí. es un transartista, ¿no? Es, un, es una transversalidad entre eso. Entonces, el artista tiene que entender esto para poder eh, determinar el valor y el potencial de su lenguaje. Que su lenguaje, visto para atrás con, con Duchamp, ¿no? pero reforzadísimo en Warhol, en lo que hemos venido viendo, está primero acá, acá. Primero se siente, se experimenta ¿no? en la mente, en el corazón, en el espíritu, y se saca con un gesto que es un fragmento mínimo resuelto, que es absolutamente genial, igual que si te pasas haciendo cuatro meses un retrato hiperrealista de eh, no sé qué cosa, ¿no? O sea, es igual de complejo, igual de genial, igual de, de magnífico y de potente, juntar, este, clavarle a una nuez un alfiler, ¿no? Sí. Entonces, también tiene que comprenderse eso, porque en esto que estás diciendo, que yo ah, lo bueno, esto que decís, está, Sí, no quería caer ahí, que me di cuenta que caía ahí, pero porque no es una, un tema de jerárquico de comparación, Bien. sino que no. es esto que estás diciendo que me encanta. El artista es otro tipo de artista, como si fuera un, el, un director de teatro, artista plástico, bueno, es un lenguaje más, es un sistema más el transartista, ¡Ah! por ende es un lenguaje distinto. que, hay que tal vez hasta es una disciplina distinta. Hasta es, por, es que para, el, para mí ahí viene el origen de la noción de escuela. Como si es una disciplina distinta, tiene teoría distintas, prácticas distintas, eh, motivaciones distintas y surge de, de otras búsquedas que no tienen que ver con las búsquedas expresivas y del lenguaje que tiene el teatro, que tiene el cine, que tiene... Se puede parecer a muchas, pero es otra estructura, que es un poco... Lo, por eso también esta noción que siempre aclaramos, que estamos tratando de definir este transartista. Claro. Porque tiene que ver con esa disciplina que estamos tratando de, de definir. Y que yo siento que es nuestro gran eh, talón de Aquiles también, ¿no? Porque es el lugar más débil que tenemos por ahora. Pero siento que cuando estamos hablando de esto, evidentemente está presente el enorme potencial que tiene, ¿no? Porque evidentemente hay una manera de ser artistas que no está dentro de, de, de los estereotipos que tenemos generalmente dados para hacerlo, ¿no? Hay alguna manera, es como esto, como los performers o como, bueno, sigamos con este ejemplo, pero podemos decir, no sé, los artistas que trabajan con arte y territorio, los artistas que trabajan con arte y archivo, son artistas bastante menos plásticos y visuales de lo que eh, puede ser alguien que trabaja con la pintura, o que puede ser alguien que trabaja con la fotografía, o que puede ser alguien que trabaja con algún tipo, digamos, de objeto, que, eh, o instalación, o etcétera, digamos, ¿no? De ese tipo de de, de, de, de venidos, ¿no? Ha dicho de una manera muy bestial, de la, de la escultura, ¿no? Entonces, este, este transartista, yo creo que hay que apuntar a que comprenda esto claramente, ¿no? Que comprenda cómo ha sido formado, porque la formación es genérica, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? La formación en general. Bueno, ahí es un poco va la redundancia. Pero en general es genérica, ¿no? Porque se forma a un pintor, a un performer, a un artista de, a, que se va a dedicar al arte con archivo, a un videoartista, a un artista que va a ser arte y territorio, a un artista que va a ser artigestión, a un artista que va a ser arte y empresariado. A todos se los forma de la misma manera. Las escuelas de arte están seteadas eh, por lo general en todos los lugares del mundo de la misma forma. Luego, claro, hay variantes, habrá, habrá mejores o peores posibilidades, digamos, pero según estas cuestiones, ¿no? Pero en general están seteadas todas del mismo modo y se forma al artista de una manera que todavía está relacionada con las artes plásticas, las bellas artes, las fine arts, etc. ¿no? Entonces, el artista tiene que comprender, el transartista, nuestra misión creo tendría que ser, ¿no? en el expandido de nuestra misión, ya en la práctica, ¿no? de cómo ponerlo en práctica, nuestra práctica tendría que ser hacerles comprender esto primero que nada. ¿no? O sea, bueno, vos venís formado de una manera que para tener éxito en términos de desarrollarte como artista en la vida y estar eh, en plenitud, tenés que tener ocho horas de taller todos los días, más las horas de lobby y todo eso, digamos. No podés porque no querés, porque no elegís eso, entras en otra variante, que ya no es el artista, como bien decís vos, ¿no? O sea, no es ese artista, es otro artista, es, y en ese otro artista entra otra disciplina, ¿no? Que tal vez ahí estaría bueno, me parece ahora lo estoy pensando, hacer foco en nuestra escuela, ¿no? Que somos un ámbito de capacitación de artistas a transartistas, ¿no? Sí. Que tenemos una, una, una vocación de al artista, que viene formado de manera estándar, no de manera eh, común, capacitarlo como transartista, artista. ¿no? Darle, como decías vos, otra teoría, otras herramientas, otras. También pensaría, también pensaría en aquellos artistas, pienso en mi ejemplo, por ejemplo, que no me formé como artista. Eh, Pienso en las carreras, ¿no? También, que hay muchas carreras, pienso en la historia de la, de la academia, eso quiero, de las formaciones. Muchas al principio se desmembraron del mismo lugar, y tienen como, par, quedaron como resabios del arte, por ejemplo en las arquitecturas quedaron las morfologías, las composiciones, y hay todo una, un trabajo estético, visual, plástico, que, que se forma, en ese ámbito, para generar espacios, por ejemplo. Pero que bueno, que tienen como ese, ese grado. Después, bueno, pienso en el teatro, con todo lo que es la escenografía, y que quizás después todos estos, todas estas disciplinas académicas, eh, muchas veces lo que les pasa a las artistas, es que se encuentran que no les resuelve, o el sistema con el que quieren trabajar no es el, que, el ámbito donde quieren estar, entonces que se transversalizan hacia otro lugar, quizás. Sí, yo creo que estás que estereotipando la formación de una manera también muy formal, digamos, ¿no? O sí, sea, sí. Porque yo creo que, que, que está bien, yo tal vez me expresé mal porque estoy hablando ¿no? de, de un modo, pero yo en ningún momento estoy pensando solo en la, en la, en la formación del artista en torno a la plástica, ¿no? O sea, me, me estoy expresando mal, claramente, pero... Yo creo que artistas son todos esos que nombraste, ¿no? Los que estudian cine, los que estudian arquitectura, los que estudian música, los que estudian danza, los que estudian cerámica, los que estudian eh, diseño de interiores, los que estudian el diseño industrial, etcétera, ¿no? O sea, los, los que de alguna manera son formados para desarrollar su creatividad en pos de llevar ideas... A, a que mejoren la sociedad, digamos, o sea, eso sería, ¿no? Entonces, está bueno lo que, lo que decís porque aclara el panorama, ¿no?, de cuál es también nuestro, nuestro, nuestra comunidad, ¿no?, con qué comunidad estamos trabajando, ¿no? Está, me parece que está buenísimo, entonces, bien, bien aclarado, ¿no?, para que también podamos comunicarlo bien, ¿no?, todos estos artistas que son estas personas, ¿no? Que han sido formadas para desarrollar su creatividad en pos de, de, de mejorar el mundo, ¿no? Básicamente de una forma humanista, porque además, ¿no? En términos de lo académico, las universidades aún, aún el, el, lo que hemos hablado, ¿no? De toda su su fusión hoy con el mercado siguen, ten, siguen tendiendo a ser humanistas, ¿no? O sea, sigue ese sigue siendo al menos el gran huevo de dinosaurio que nos venden, ¿no? De que, bueno, está, están formando personas que van a ayudar a mejorar el mundo. Bueno, yo lo que digo es entonces que eh, es, esto está muy bueno para poder arrancar por ahí, ¿no? Decir, bueno, nosotros queremos trabajar con esta comunidad. Esta comunidad viene formada entonces para dedicarse en cualquiera de estas áreas, cine, música, arquitectura, artes, etcétera, etcétera, etcétera, a dedicarse profesionalmente en términos de una dedicación full time. Si no, no hay éxito. Éxito visto en todos los aspectos posibles del éxito. No, no hay resolución. Para nosotros el éxito, ¿cuál sería? Bueno no pueden ayudar a las personas, ¿no? O sea, eh, no se pueden dedicar ocho horas, un arquitecto no se puede dedicar ocho horas, eh, más el lobby, ¿no? Las horas de lobby no se puede dedicar a la arquitectura, bueno, no puede ayudar a las personas, o sea, no tiene éxito en ese sentido. Claramente el éxito es muchísimas otras cosas que también, tampoco tiene éxito en ninguna de esas otras cosas. ¿Quieres salir en el diario? Quieres salir a la página principal del diario, bueno, si no te dedicas ocho horas es muy probable que no salgas, ¿no? Eso es lo que la, la formación eh, más este, tradicional académica nos está indicando. Entonces nosotros decir, bueno, vení formado de ahí, que es la gran inmensa mayoría de las personas que están en artes, ¿no? Que han hecho cualquiera de estas cosas, pero también pueden haber hecho un par de talleres de algo, ¿no? talleres de eh, revelado o de fotografía estenopeica, ¿no? Conozco tanta gente, son maravillosos, ¿no? Que por ese lado encontraron una manera de formarse, ¿no? Hicieron dos, cinco, diez, veinte talleres de fotografía estenopeica. Sigue siendo igual el mismo modelo, ¿no? Entonces, bueno, viene cualquiera de todas estas personas, ¿no? se acerca a nosotros y nosotros como institución decimos, bueno, nosotros capacitamos a estas personas formadas académicamente dentro de este arte absolutamente expandido como expresión, las capacitamos en arte transversal. ¿Y qué es el arte transversal? Bueno, en primer lugar es la posibilidad de generarnos transartistas que llevando una vida que no está dentro del estereotipo del artista profesional pueda llegar a hacer arte y pueda llegar a destacarse y a tener éxito, en nuestro caso, desde el, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de mejorar el mundo, de todas formas, digamos. O sea que, no obstante, hay una posibilidad, seguramente muchas, hay una que nosotros manejamos, que es esta. Bueno, te vamos a capacitar para que en base a todo lo que sabes, a todo lo que has aprendido, pero que no puedes poner en práctica, porque no te da el cuero, porque no te da el tiempo, porque no te da la gana, porque no tenés intención ni deseo por ese lado, porque la líbido no te lleva por ahí porque te aburres soberanamente, porque no crees en eso, porque te parece todo un, un fantoche, te parece todo una frivolidad y no quieres participar de todo eso. Bueno, nosotros vamos a, a lograr con vos, conjuntamente, en una comunidad que es Fundación La Bomba de Miel y que es, eh, en ese sentido, dentro de nuestra escuela, el, el lugar donde lo vamos a hacer, lo que vamos a, a generar es la posibilidad de que igual hagas arte. Creo que ese sería como el... Sí, y también, eh, viste que todas las cuestiones disciplinales y todo el conocimiento empieza con la noción de tiempo y de espacio. Sí. Creo que la noción de tiempo, esto de que ocho horas o no me alcanza el tiempo... O, o, esto, o en términos de evolución y de la vejez, y del envejecimiento de alguien, y que se puede hacer las cosas cuando uno es joven pero no llegas a esto, o los 40 Hay un montón de estereotipos dándonos vueltas en la cabeza que se me venían mientras vos hablabas, que pienso, primero es esa gran deconstrucción sí. del tiempo, de la noción del tiempo, y esto de decir, bueno, le dedico el 100% al arte, podés dedicarte 100% al arte y ser 100% mamá, ser 100% esposa, ser 100% voluntaria, de no sé qué. Digo, uno, uno los, los humanos tenemos la capacidad de, y tenemos muchas funciones sociales, culturales, que cumplimos y que, y que generamos, que, que nos hace, y no, no por eso que tengamos que decir, me dedico 25 la crianza, 25% lo profesional, 25% de un matrimonio. Digo, como estereotipos grandes, digamos. Esa noción de tiempo me parece algo muy interesante para trabajar. Y después la noción del espacio también. ¿Cuáles son las, ¿Cómo tiene que ser mi espacio-taller? ¿Cómo son las formas de producción? Bueno, ¿cómo es mi fábrica de, de, de creativa? ¿Tiene que sí o sí ser un espacio... Eh, callado, eh, la creatividad me, se me genera solamente, qué sé yo, a la noche, o se me genera estando en un ómnibus, o viajando, o tengo que estar eh, aislado, bueno, ese, esas condiciones espaciales de la, para generar la creatividad también es algo que uno puede diseñar y trabajar y formar como práctica, para poder, eh, creo que también facilitar el ejercicio, ...creativo y, y el, y el de la producción que uno desee trabajar. Claro, pero pensemos, por ah, ejemplo, pues... en Andy Warhol y las cápsulas de tiempo, ¿no? El Dale. tipo estaba en una posición empresarial absolutamente dedicado a eh, ser manager de una banda, a ser director de cine, a ser el, el, el gerente de una revista a eh, llevar adelante, digamos, un montón de eh, relaciones públicas eh, que in, incluían, implicaban una serie ¿no? de, de infinitas reuniones en su escritorio, ¿no? en su oficina, en aquello que se, se llamaba eh, The Andy Warhol Enterprise, ¿no? la empre la empresa, las empresas Andy Warhol. ¿Qué hacía el tipo? No? ¿Qué hizo este artista? que se vio también involucrado en una serie de situaciones que mínimamente para su época, pero la gran mayoría, ni siquiera hoy, no estaban consideradas como obras de artista. Digamos, recibir a una persona con quien hablo de, de, de costos y presupuesto de luces para una película, no está considerado obra de artista, ni siquiera hoy, por más que haya sido Warhol lo que lo estaba haciendo. Pero ¿cómo hace Warhol en esa cotidianeidad absolutamente repleta de, de cuestiones que están por fuera de lo que el arte, en general, volvemos a lo mismo, ¿no? Arquitectura, danza, teatro, música, artes plásticas, cine, etc. ¿Cómo hace para hacer arte cuando lo que está realmente viviendo en ese día a día, las acciones que está llevando a cabo en ese día a día, no se parecen ni son ni por cerca nada de lo que el arte dice hace un artista. Bueno, pone, puso una caja de cartón al lado del escritorio y fue de cada reunión, de cada encuentro, de cada llamada por teléfono, de cada, eh, no sé, tomar notas, hacer cosas, no, de cada factura, de cada recibo que tuvo que, que chequear, de cada presupuesto que tuvo que analizar, de cada eh, orden que tuvo que dar, de cada, eh, no sé, todo lo que hacía, no, de cada canción que escuchó de cada eh, persona que pasaba por el frente y que dijo algo y que él pudo chismosear o este, cotillar lo que escuchó en la otra oficina. De todo eso, de cada cosa de esa, metía algo adentro de una caja de cartón. De una manera absolutamente automática, sin ningún tipo de... de, de de pensamiento eh, lúcido, digamos, no, no, no sé cómo decirlo, ¿no? Era un pensamiento transversal, absolutamente transversal. Un pensamiento transversal que mientras estaba haciendo lo que es la cotidianeidad de sus días implicaba y que en lo general como artista no le implicaban casi nada, metía cosas ¿no? sin pensar, pero transversalmente ubicado como artista, para registrar todo esto. ¿no? Y lo registró en, una, en 600 cajas llenas de cosas que son los fragmentos mínimos resueltos en esa plástica, en esa danza, en esa arquitectura, en esa música. En, en, en ese todo, ¿no? en ese arte, ahí lo resolvió. Entonces, ¿qué pasa si lo lleguemos a lo concreto, absolutamente concreto? ¿no? Si nosotros podemos dar esta noción a un artista que es docente. y qué dice? Yo estudié artes, artes expandidas, cualquier arte. Estudiar arte, me dedico como docente por las razones que sea y tengo eh, ocupado entre que viajo dos horas al día hasta llegar a, a, al lugar donde doy clases, más que doy este, ocho horas de clases y que en el medio de esas ocho horas tengo una hora sándwich que es la, la que utilizo para comer. Entonces tengo aproximadamente 8 más 1, 9, más 2, 11. Tengo más o menos 11 horas más que me baño, me preparo, vuelvo a mi casa, también me baño, descanso, como, ceno y no sé qué. Tengo 14 horas al día dedicadas a la docencia, porque de una u otra forma es lo que me lleva a ser docente. Bueno, ¿qué pasa si esa docente hace esto que hacía Warhol? va todo el tiempo con una caja de cartón donde va metiendo cosas. ¿no? Este es el punto del fragmento mínimo resuelto. Esta es la manera de poder hacer arte de una forma transversal y de considerarnos y transformarnos en un transartista. Digamos, son infinitas la cantidad de maneras que hay. ¿no? tenemos muchísimos otros casos. No, tenemos el caso de de artistas, no sé, que trabajaban, por ejemplo, en el, en el correo y que, que cada vez que hablaba con una persona hacían una marca en una hoja, ¿no? ¿Cuál es la obra de este artista? Bueno, la obra es una, una serie de infinita, porque creo que son más de 3.000, cuadernos llenos de marcas. No hay más que eso pero es representativo de una vida absolutamente alienada que tiene una necesidad de significar para mejorar voluntariamente la humanidad en sí, digamos. Son, son, son estas las cuestiones, ¿no? Porque si no, volvemos al punto de, de, de cómo... Eh, de ¿Cómo lo que nos enseñaron académicamente lograr hacerlo de modo no académico? Y entonces se trata de, de, de una especie de compensación. Acá no tiene que haber ninguna compensación. Acá, lo académico quedó atrás porque no hay forma de dedicarte a eso. Porque si a vos te Y por eso te digo que esta noción de reconstruir y recrear el tiempo y el espacio. Porque en el caso de las cajas de Andy Warhol, creó un espacio llamado caja de cartón con un ritmo de producción que era cada vez que hago algo, hago esta acción. que esta, esta performance de todos los días, lo que uno está registrando y poniendo. Pero yo tenía una actitud, un sentido, una orientación y pudo, con esa conciencia, construir ese tiempo de espacio que no tiene nada que ver con el esta compensación que vos estabas mencionando recién, de querer generar lo que no puedo generar en este espacio, trasladado. Porque ahí es donde nunca vamos a encontrar ni el tiempo ni el espacio necesario para poder hacer. Ahí vos usás una palabra que claramente, porque se nos están escapando las palabras, porque esto es lo que también tenemos que pensar, que es, bueno, en esta performance, ¿no? Bueno, lo que hemos venido haciendo, que a mí me parece que está... Eh, como, como punto de partida en, en un estado absolutamente embrional exquisito, es, es el, el cambio de, de las palabras con las que presentamos lo que los transartistas hacemos. Entonces, no sé, se me ocurre, ¿no? ¿Qué hacía Warhol, digamos? Era una performance el, el sacar... Eh, una cosa de acá y meterla en una caja, o es un random, o es un remix, o es un array, ¿no? No sé, digo cualquier palabra porque son las que hemos estado usando, ¿no? Creo que, que, que, que también a los artistas, nosotros, desde nuestra escuela, eh, tenemos que dar un nuevo vocabulario para que puedan expresar sin resentimiento lo que están haciendo y que es arte y es su manera de hacerlo, digamos, su manera de ¿no? Es que también pienso, lenguaje, obrar, operatoria, formulaciones, no tendríamos que usarlos más, porque están relacionadas específicamente a un ámbito académico del cual nos vamos a salir porque es como, como haber estudiado saxo y de repente no tenés saxo, digamos. Entonces, bueno, vos sabés tocar el saxo, sos un genio en el saxo, pero no tenés saxo. Entonces, esto es lo mismo. ¿no? Y, y está si vos... bueno, está bueno. Por eh... eso también este ejercicio de residencia que estábamos haciendo en Uruguay de crear, que me parece que lo vamos a retomar también de alguna manera. Sí, creo que lo estamos haciendo hoy, ya. Sí, retomar la, la, la bomba de miel pensado como un universo que necesita nuevas palabras, nuevas, es que envidas, hoy esto es nuevas Pam lógicas. Esto es PAMQ porque es que tenemos que arrancar por algún lado. Hoy estamos arrancando por donde tenemos que arrancar, ¿no? Creo yo, o por lo menos una opción entre tantas. Pero esto es PAMQ. Claramente el asunto es que nos estamos metiendo esta vez en cuatro días con un asunto muy gordo. ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos y qué nos pasa y qué... qué. Pero está bueno que en este, en este encuentro de ahora, ¿no? Hoy, ya. Me parece que lo que está bueno es esto que estamos definiendo, ¿no? Que es cómo, cómo presentarnos. Cómo presentar y, la propuesta para. Exactamente, ¿no? Y cómo también presentarnos a modo de Warhol, siendo espejo, ¿no? Decir, bueno, mira, nosotros, te, nosotros hacemos esto. Esta es nuestra propuesta. Y nosotros somos este tipo de artista, ¿no? Y nosotros buscamos estos tipos de artistas para capacitar, ayudar y, en ese sentido, aportar a que hagas bien al mundo, digamos. Eh, siento que el artista transversal que está totalmente traumatizado porque quiere ser profesional, pero no hay forma de entrar en los cánones ni en las maneras, digamos, ¿no? en los estándares del mercado más típico, se va a sentir identificado, va a decir, eh, pará, hola, yo, sos, soy yo ese, soy yo esa, si soy yo, a mí, a mí me pasa lo mismo, ¿no? creo que ese sería el primer gran punto. ¿no? Sí, está bueno, ahora estoy como también entendiendo, percibiendo que en este paso, porque va a ser un canal, ¿no? Eh, que va a ser un estadio de tiempo compartido y de formación, cuando ingresan, este es, esto es cómo nos presentamos como espejo también de lo que entendemos que vienen, o, o, o cómo se van a presentar, y el estadio en el que van a estar, para entender después el estadio, hacia o sea, dónde hay que ir, porque después tendremos Exacto. que analizar esto que sí, va a decir, bueno, para hacer el bien, bueno, es esa oh, claro. ¿Qué significa eso? Y en el, mientras tanto, bueno, ¿cuáles son las herramientas y todo lo que hay que ir generando para ir a ese potencial también? Porque este tipo de arte, el arte transversal, tiene una potencialidad muy distinta Exacto. y un campo de, de acción y responsabilidad muy particular, que eso también lo tendremos que estar definiendo en estos días que vos me pones yo, yo digo el tiempo que una semana <risa> cinco días Carlota cuatro días <risa> cuatro días Carlota cuatro días yo lo que siento es esto hay una forma no de presentarnos que también nos va a llevar paulatinamente a todo a la resolución de todas esas cosas porque por ejemplo di, pienso no ahí en lo que dijiste el, el próximo paso, una vez que nosotros hemos definido y hemos dicho con claridad en nuestra presentación general, ¿no? Todavía sin hablar con nadie personalmente, hemos dicho, bueno, nosotros somos un ámbito de capacitación para artistas formados académicamente que no tienen la posibilidad, porque no quieren, por lo que sea, de seguir el caminito ¿no? estándar, la forma establecida estándar de, eh, de, de desarrollo profesional para lograr el éxito profesional. ¿no? Eso somos nosotros, eso es lo que hacemos en la fundación. En, en nuestra escuela, eh, artistas transversales que llevamos una vida un montón de cosas y que dentro de ese montón de cosas estamos no eh, cada tanto en, en, en pequeños claros excepcionales de nuestras vidas hiperrutinarias no felices felices vidas hiperrutinarias no en nuestros claros generamos fragmentos mínimos resueltos los cuales nos dan la pauta ¿no? de la posibilidad de nuestra creatividad para ayudar al mundo. Eso nos, nos ubica en una especie que es la de los transartistas. Y se inmediatamente, ¿no? el que diga yo, yo, yo, yo, yo, tenemos una comunidad, que es el próximo paso. ¿no? Creo que el paso siguiente es una comunidad. ¿Quiénes nos vemos a los ojos y decimos... ¿Cómo te va? Qué suerte conocerte Y que te pasa lo mismo que a mí ¿No? Es como cuando tenés un talk O como cuando tenés Un este Lo que sea O cuando caes en un grupo De Que este, te de, ayuda de, de lo que sea ¿No? Y que decís Te doy un abrazo Porque por fin con, Te conozco Qué suerte conocerte Porque estoy viviendo Una situación En la que me sentía Súper solo o que no me sentía solo pero me siento ahora mejor incluso. ¿no? Entonces, creo que de ahí vamos a ir a la comunidad. ¿no? O sea, una vez que se empiece a identificar y que empecemos a tener en esa identificación una confianza, ¿no? tendremos que ver cómo todo eso sucede, pero que tengamos una confianza, ¿no? que digan, sí, la verdad, esta gente de la bomba de miel, de la escuela de la bomba de miel, en esto, ¿no? Bueno, voy para allá. Se encuentran entre todos, ¿no? Nos encontramos entre todos los queers, ¿no? Porque creo que lo queer es la, es la clave acá, ¿no? Lo, eso, eso queer, que como siempre decimos raro, lo, lo, lo traducimos como raro, pero en inglés es mucho más complejo, ¿no? Y tiene una riqueza mucho más fuerte, por eso decimos queer, pero preferimos decir queer, ¿no? Lo queer... Que se encuentra entre los queer. ¿no? Y ahí empezamos con todo este otro proceso, que es, bueno, ¿y qué vamos a hacer entre todos? ¿Qué vamos a hacer entre todos nosotros queers para ayudar a la humanidad, para desarrollarnos profesionalmente? Porque para la fundación, profesional tiene que ver con profesar, con llevar adelante una fe que ayuda al mundo. Es una. Una, una base ideológica absolutamente humanista, distinto que para el mundo del arte, que está constituido por formación académica y mercado, que profesión es sinónimo de eh, universitario. ¿No? Acá no nos importa si sos universitario, si sos... Si nunca estudiaste nada o si sos este si tenés un premio Nobel, nos da igual. Profesión para nosotros no tiene que ver con universitario como base, en términos de, de, de que un título te habilita a ser profesional. Digamos. En términos de carrera, que siempre sería como la definición. No es eso. Nosotros, una vez que tengamos la comunidad, tenemos que ver. ¿Qué vamos a hacer profesionalmente con esa comunidad? ¿No? Creo que aparte de esto, evidentemente entra ahí, va a entrar ¿no? el factor diverso y que no sos vos y yo los que vamos a decidir eso, ¿no? solamente. ¿sí? No, no, por eso también está, que hablábamos en alguna noción de esta de la, la escuela de Faust. Sí esta noción de, de habitar y compartir y convivir entre, entre, entre, entre muchos que nos entendemos en una misma situación, eh, o una, con unas mismas potencialidades, eh, dialogando y, y construyendo nuestros espacios y tiempos posibles para los fragmentos mínimos resueltos, y para poder realmente incidir en nuestros ámbitos de donde estamos, a nosotros nos gusta hablar de infiltrados, porque... Me parece una buena palabra, porque también es una palabra que en el arte, si bien, por supuesto, se puede usar y, y hay usos, pero en general no es una palabra que se use en ninguna de las artes, o sea, o que yo que sepa, ¿no? Infiltrado es una linda palabra, es una palabra que podemos sumar al glosario tranquilamente, que ya la venimos sumando porque la usamos siempre, es nuestra gran palabra, ¿no? Somos nosotros los, los que nos definimos, además, vos y yo, como infiltrados desde toda la vida, ¿no? Así la que es una buena palabra, es un buen concepto y es donde tal vez también podemos hacer eje para cierto tipo de definiciones de todo esto que tenemos que definir, ¿no? O para sí, este tipo de para poder ir pensando. ¿no? que tenemos que percibir. Lo de infiltrado está buenísimo porque también nos va a permitir algo que tenemos que también entender y que, y que nuestros artistas de la comunidad queer, de artistas transversales que van a estar en la escuela de capacitación la bomba de miel, tienen que entender, es que eh, vamos a... Eh, nos va a hacer mucho bien, vamos a enriquecer y vamos a también llevar adelante nuestra profesión, en la medida en que, además de hacerlo nosotros en nuestra comunidad y entre otras comunidades de queers, también entremos y salgamos a los sistemas más estandarizados y arquetípicos del arte. Porque si no, nos transformamos en unos queers aislados, que trabajamos de una manera aislada y que si bien seguramente nuestro trabajo tiene mucho valor y va a aportar muchísimo, nos estamos perdiendo también de alimentar, de nutrir y de nutrirnos en la diversidad que implica eso que llamamos sistema mercado del arte. ¿no? Si sí, nos perdemos y... la oportunidad de transformar eso que tanto nos afectó también, entonces... Exacto. Y de que también nos siga transformando, porque también cuando uno entra al, al, al sistema del arte, al mercado del arte, también encuentra cosas muy buenas, digamos. ¿no? pues no todo en el sistema del arte es, es este diabólico y, y, y, y así demoníaco, ¿no? Sino que también hay cosas muy buenas y hay cosas que son sumamente potenciales, sumamente interesantes. También hay mucha gente con la que podemos... Eh, nutrirnos con la que podemos compartir, ¿no? con la que podemos eh, incluso hasta hacer cosas juntos, ¿no? conjuntamente. Eh, ese, ese es el valor, otra vez, ¿no? para volver a, a, a refrescarlo un poco en esto que decíamos estos días de Warhol, de, de no marcar diferencias y entonces tolerar las diferencias, sino potenciar diversidades. ¿no? O sea, una, nuestra, nuestra comunidad transversal, ¿no? nuestra comunidad queer, de artistas transversales queer, tiene que poder eh, hacer todo lo que le dé la gana si es que ve que en eso va a lograr algún tipo de, de recurso para ayudar a los demás. Si es que tenemos que estar... Este, eh, en una en, en un congreso de escuela, de universidades de arte extremadamente típicas bueno tendremos que ir en eh, enmascarados me salió eh. <risa> infiltrados infiltrados pero tendremos que ir porque si eso nos va a servir para, para lograr nuestro éxito, que es ayudar a las personas, que es mejorar el mundo, lo, te, lo tenemos que hacer. Si nos va a servir, eh, no sé, sentarnos a hablar en Yo creo ruta. que también una, en una proyección de esto que mencionas con esta noción de mejorar el mundo, hay muchas maneras de hacerlo, pero yo creo que dentro de lo que es la bomba de miel también tiene que ver con eh, diversificar eh, las posibilidades y oportunidades, y que es como, y, y en eso, ¿qué significa diversificar? Es sacar las jerarquías, eh, concentrarse en los vínculos y en, en, en las relaciones, en lo que uno se va a esto que tan, bueno, estas acepciones o concepciones que uno tiene sobre el otro, estos manejos vinculares, quiero decir, y bueno, y tantas otras cosas que significa la diversidad que tenemos que también trabajarlo, porque eso es también el aporte que se puede hacer eh, de, en consciente a, a, este, a este sistema mundo llamado. Creo que, que ahí está. Es en eso que acabas de decir, es, es, ese es otro, otro paso, ¿no? O sea, ahí hay otra, otro desafío. Lo que me parece que está bueno de este encuentro de hoy es que estamos viendo estos desafíos y que también siento que lo tenemos súper claro. Sí. O sea, sí, no sí, está sí, tan, sí. tan difuso. Creo que lo tenemos muy claro. Que tal vez lo que no está claro todavía sean los mecanismos de eh, acción para que todo esto se ponga en movimiento. Pero... Siento que tampoco estamos tan lejos. No, Parece que, que no, está... no, no, no está ahí, está ahí <risa> cocinándose. Y que vos y Están yo... todos los ingredientes en la olla, pero bueno, no sabemos bien qué. Y que además, cuando encontramos personas que nos hacen las devoluciones, no, no vamos a nombrar a nadie porque si no es, es un poco antipático, porque para que nos olvidamos de alguien, pero cuando nos van haciendo devoluciones como las que nos vienen haciendo. Artistas que nosotros reconocemos, ¿no? que, que además, por supuesto, admiramos, queremos y tanto más, pero bueno, supongamos que esas son cuestiones personales y que tratemos de verlo de algún modo más objetivo. Pero cuando estos artistas nos hacen devoluciones sobre nuestro trabajo, y nos ponen ¿no? eh, todo lo que nosotros estamos pensando, lo ponen en sus propias palabras sin habernos escuchado, es que... Eh, lo que siento es que, que todo esto, cuando lo escuchen, les va a rebotar así, los va a identificar y, y esto se va a ir dando, digamos, ¿no? Porque no estamos solos nosotros dos hablando de esto y eso nos ha quedado claro en estos meses en los que hubiéramos querido mucha más devolución, de sí. pero que, que, que hemos tenido la que el universo quiere que tengamos, digamos, ¿no? La que Dios... Las estrellas, las energías, el universo, los astros, quieren que tengamos, ¿no? Las que nosotros queremos tener, ¿no? Sino las que necesitamos, las suficientes para seguir adelante, ¿no? Y hemos tenido devoluciones muy, muy maravillosas que nos hacen también eh, sostener esto con mayor seguridad, ¿no? Sí, tal cual. Eh, bueno, no sé, creo, eh, estoy mirando la hora y me parece que se acercó tu, tu cierre. De, se acercó mi cierre. No sé el, el asunto. El asunto ya para... viene el asunto. Mira, yo te voy a decir cuál es mi contexto, porque estas pantallas ocultan todo lo demás. Tengo una niña de un año que le han puesto una camiseta de Argentina. No quiero verla, por favor, te lo pido. Porque no vaya a ser que me olvide de ponérsela. Anda por allá. Y otras ahí que están ahí con la bandera y lo dan no sé qué. Claro. Chicas. Así que ya no empiezo a sentir como sí, un está, ex de. Sí, yo sé, por eso te digo. Aparte, estoy viendo, no sé bien a qué es el partido, ¿a las cuatro? A las cuatro, pero todo esto es. Porque digo, son las 12 empieza la presión. Empieza el mundo, el mundo ya a, a concentrarse. Eh, bueno, no sé qué. Eh, Sí. Estaría buenísimo una imagen ¿no? del mundo en este momento De todo el mundo concentrado alrededor de la televisión Bueno, hay, hay algunas escenas que a mí me parecen muy fascinantes También que es la de yo que no veo los partidos Y que, no sé, puedo, puedo llegar a, Incluso el primer día fue cuando fue un, O el segundo partido que se me ocurrió salir a comprar algo Porque ni siquiera me daba cuenta que era el partido entonces, que te apareces a la, a la vida, ¿no? A, yo bajo a, a la calle. Son dueño de la ciudad. No hay absolutamente nadie, ¿no? Es una escena como, no sé si te acordás, si viste esa película que se llama Van y la Sky. Sí. Y que, ¿te acordás de esa escena de que él va por, por Nueva York y que Nueva York está toda vacía, vacía, vacía? Bueno, eso, ¿no? Como, creo que esas son las imágenes del mundo que, que estaría bueno ver, ¿no? Como, como desde, desde. Eh, bueno, dejamos por acá y me parece que estamos como bien. No sé cuánto llevamos de tiempo. Casi dos horas. Casi dos. Bueno, me parece que, no sé, ¿querés que agreguemos algo? ¿Tenés ganas de agregar No, algo, yo creo que ¿no? es un, un buen ejercicio eh, para arrancar. Lo... Me parece que es como que arrancamos el, la, la atmósfera con esto y que vamos a estar trabajando en torno a esto, revisando y culminando con las cajas de herramientas de Warhol, para cerrar el mes Warhol, sobre todo, y, y ya pensándonos en esa transición hacia sofical, así que vamos a estar to con todo esto, no nos alcancen ni dos horas, porque ni de todo lo que nos falta de hablar. Yo también siento que tenemos que, que tratar de hacer el fragmento mínimo resuelto, que en nuestro caso son dos horas, ¿no? Pero me parece que tendríamos que ponernos como una intención, ¿no? Como intencionar, me encanta intención en torno a lo religioso, ¿no? Como intención, eh, el viernes tener la escuela, si no armada, muy casi armada. Me gusta. ¿No? Porque me parece que entonces nos va a llevar también a resolver cosas que, que me parece que están en nosotros hiper resueltas, si no, no podemos tener hoy esta conversación. No, no, y además también, sobre todo para pasar una, empezar a transitar una segunda instancia, spam, que le queremos sí. transitar con, con Sofical, que es viralizar, hacer, con, dar conocer, para poder tener también más expandidas devoluciones. Que también permitan ir ya generando un lindo alimento y nutriente para, para terminar de condensarlo. Sí, me parece. Condensarlo. Que aprovechar también el spam, que va a ser el último fragmentito de Warhol, ¿no? Que será la semana que viene, supongo, porque ya nos va a quedar para, para dando inicio, ¿no? Cierre inicio Warhol Sofical. Eh, y me parece que va a estar bueno que. Sí. Yo diría esta semana ponernos como esa intención y después dejar que se, que se arriegue un poquito más, ¿no? En el spam. Dale, me encanta. Hecho. Bueno, este bueno. Vos, bueno. No sé en qué momento se pasaron las dos horas. Realmente creo que no que el tiempo fue muy, muy, este, muy místico, porque la verdad que no, en ningún momento pensé que ya pasaron dos horas. No, no, no, no, yo tampoco. Yo me empecé a dar cuenta buba. cuando empecé a sentir el, la atmósfera. Sí, que ya te. ya te llegó el mundial. Lo, ¿Cómo se este? llaman los.? Las. Eh, Bubaceta. Buba Las. Babasutas. La... No, no sé cómo sí, se pero sabe. Las. Bubucelas. Bubucelas. Bueno, hermana querida, ha sido un placer. Eh, bueno, cualquier cosa también que lo podemos seguir a la tarde, podemos seguir sí, sí, estoy disponible. En, en este tiempo que es nuestro tiempo eh, de residentes, así que bueno, sigamos en el momento que tengamos que seguir. Por lo pronto, bueno, ahora vienen un par de horas que se, se acaba el mundo, se paró todo. <risa> <risa> bueno, te quiero, ha sido un placer enorme. Igual, un abrazo enorme, enorme, enorme y bueno. A, de, a descansar y a decantar todo esto, también nos sirve el ejercicio de cantar a nosotros, después sí. después resurgen otras otras transversalidades, así que eh, bueno, vamos a estar toda esta semana y gracias por toda la compañía y bueno, estamos siempre abiertos a las devoluciones Gracias, muy amables por estar ahí un abrazo enorme y les esperamos mañana esta tarde en algún momentito para continuar un Gracias.